Bienvenidos a la tercer parte del video de los informes. Acá, ahora sí, vamos a encontrar los pasos a seguir para realizar un plan de investigación y luego escribir el informe. Vamos a ver las imágenes. ¿Cuáles son las etapas de confección del informe? Es decir, los momentos o los tiempos de la investigación previa a la redacción de un informe. En un primer momento, en el inicio, eh, se determina cuál es la información que necesitamos como base fundamental. Vamos a delimitar también cuál es el tema de trabajo, los objetivos, vamos a ver cuáles son nuestras preguntas iniciales acerca de ese tema. Esta parte se verá reflejada en la introducción del informe. A continuación, pasaríamos a planificar nuestras, nuestro plan de investigación. Allí vamos a definir cuáles son las distintas actividades que se van a llevar a cabo, cuáles van a ser las fuentes de información que van a ser viables, es decir, las que nosotros consideramos que van a ser las correctas, las que nos van a servir. Vamos a evaluar cuáles son los recursos materiales que tenemos y los recursos humanos, ...también vamos a ver cuál es la teoría que va a guiar nuestra investigación. Esta parte de planificación también se va a ver reflejada en la introducción... ...y en el marco teórico y metodológico. Luego pasamos al momento de recolección de datos. Aquí vamos a obtener información, vamos a llevar a cabo distintas actividades... ...para obtener información... Y esto puede ser mediante tres tipos de fuentes: Fuentes documentales, fuentes personales y experiencia en laboratorio. Las fuentes documentales serían libros, revistas y fotografías. Las fuentes personales se contactan mediante encuestas y entrevistas. Y las experiencias en laboratorio bueno, son experiencias, son experimentos que se planifican en un escenario que bueno se van a verificar y a tener en cuenta un montón de variables esto va a conformar el cuerpo del informe los datos surgidos de aquí van a ser seleccionados en un próximo paso de análisis donde vamos a seleccionar descartar datos y vamos a ver cuáles nos sirven ...según los objetivos planteados al comienzo de nuestro plan de investigación. Vamos a organizarlos, vamos a compararlos y a evaluar cuáles son los que nos sirven y cuáles no. Esta parte va a ir reflejada en el cuerpo del informe y también en la conclusión. A continuación llega el momento de síntesis... Aquí se van a rescatar los resultados más significativos según los objetivos de nuestra investigación y el tema elegido y se van a realizar distintos gráficos representando los resultados obtenidos que esto van a respaldar, digamos, nuestro, nuestras conclusiones y nuestro, nuestras... De reflexiones. este momento de, de investigación va a estar reflejado en el cuerpo del informe, es decir, en el desarrollo y también en la conclusión. Lo que sean cuadros y gráficos van a estar siempre en el cuerpo de nuestro informe. En la conclusión solamente vamos a retomar las, justamente las reflexiones más significativas y las vamos a conjugar dijimos en un principio, con los objetivos. Finalmente, tenemos el momento del reporte, que es el momento en donde nos sentamos a escribir nuestro informe, incorporando todos los elementos que nosotros consideramos que son pertinentes, que nos sirven para los objetivos planteados. Así, llegamos al final de esta presentación. Les agradezco su tiempo y les incluyo aquí una fuente por si ustedes necesitan mayor información acerca de cómo se realiza un informe. Bueno, espero que este video les haya servido, les haya sido fácil de comprender y les deseo una muy buena práctica. Nos vemos en la próxima.